Nosotros ponemos las estrellas, tú los deseos. Y se cumplieron las previsiones y vivimos una gran noche de perseidas. Estamos viendo el, el, bueno, lo vivido ayer, las observaciones de ayer, el Teide, esa Vía Láctea y esos yo diría cientos, llegando al millar de perseidas, de estrellas fugaces que cayeron de los cielos. Espectacular. Muy buenas noches a toda Europa y unas buenas tardes a esos amigos que nos siguen desde toda Iberoamérica. Un saludo y vamos a intentar, ahora sí, ahora ya tenemos el cielo, el cielo estrellado y vamos a a intentar, como digo, observar la lluvia de las Perseidas, nosotros y ustedes. Tenemos colocadas cámaras del cielo. Tenemos un problema hoy. El problema es que la luna, tenemos media luna que todavía nos ha escondido, la tenemos justo encima de la constelación. Aquí vemos la, la bonita constelación del, del escorpión y esta luna, tan romántica para algunos, ...para nosotros es una contaminación lumínica artificial... ...perdón, perdón, natural, natural... ...imposible de sacar, imposible de eliminar... ...y ahora mismo pues está provocando... ...está provocando que, eh, que no podamos ver eh, esas perseguidas más débiles... ...eso es justamente lo que queremos hacer... ...con el proyecto europeo Star for Alls, ...acabar, pero con la contaminación artificial... ...contaminación, la contaminación de las ciudades... ...para que estas gentes que estáis en Madrid, en Barcelona... ...en Lima o en Santiago de Chile, podáis también ver las eh, estrellas. Singapur, la ciudad más contaminada del mundo, es el reto. Es conseguir que los habitantes de Singapur también puedan ver algo... ...que es un derecho de cualquier ser humano, que son las estrellas. La verdad que estamos encantados, la noche es eh, muy buena, eh, estamos en, en Canarias... Estamos observando desde, desde el observatorio del Teide. Eh, ahora vamos a ver las cámaras que tenemos apuntando al cielo. Maravillosa imagen. Los telescopios solares, la OGS en la izquierda. Uh, y las estrellas. En estas est ahora mismo estamos sirviendo, aparte de la retransmisión donde estoy. Yo, si pinchan en Skylight, también hay cámaras del cielo. Uh, y pueden mi recomendación: poner esa cámara, una pantalla grande. En, en la televisión y estar un cuarto de hora, 20 minutos, observándola. Seguro, les aseguro que tienen que ver alguna estrella fugaz, alguna Perseida, a pesar de la luna. Vamos a La Palma, vamos al roque los muchachas nuestra isla bonita, un abrazo a todos los palmeros y ánimo, mucho ánimo, después de ese incendio. Estamos en la... Estamos en La Palma, estamos gracias, las imágenes son gracias a nuestro compañero David. Estamos viendo el JKT a la izquierda, un telescopio del grupo Isaac Newton. Y ahora es un telescopio ya es de Sara y, eh, y del Instituto de Astrofísica de Canarias. Uh, y en la parte, muy bonita la imagen, porque estamos viendo la Osa Mayor, que se está escondiendo. Desde Canarias, estamos a una multitud más baja. Y la osa, eh, el carro en la península, se llega a esconder. Nuestros amigos chilenos no pueden observar desde sus cielos el, esta, esta bonita constelación. Sin embargo, tenéis la cruz del sur, que es también muy bella. Eh, lo mismo, lo mismo. Tenemos luna y bueno, gracias a la luna podemos, podemos ver el, el JKT. Ayer vivimos una gran, una gran noche, estaban previstos unos, una serie de estallidos, un aumento repentino de esa actividad de las Perseidas y se cumplió. Se cumplió, la verdad que ha sido la mejor, las mejores Perseidas de mi vida, nunca había visto tanta actividad y bueno, y tenemos la suerte de que estábamos eh, acompañados con unos, unos estudiantes que estaban haciendo cálculos eh, bueno, pues instantáneos de esa actividad que ya digo, fue fue, bueno, yo sabía que era que era alta porque oía muchos chillidos y eso siempre es indicación de que algo algo bonito está pasando en los cielos. Bueno, pues vamos a ver de su de su mano esa esa esa experiencia que vivieron ayer. Pues están cumpliendo las las previsiones, estamos viviendo una noche espectacular de Perseidas, seguro que en este ratito eh, pues podemos observar, yo me atrevo a decir entre dos y tres Perseidas, eh, que yo, claro, me las voy a perder por estar por estar hablando a cámara. El, las previsiones hablaban de que podíamos superar ese umbral, normalmente de los 100 meteoros por hora, ese umbral tradicional, porque los modelos indicaban, varios modelos indicaban que la Tierra iba a atravesar, ahora mismo está atravesando nubes de meteoroides, nubes eyectadas por el cometa eh, en el pasado. Concretamente, eh, alrededor de las 11 de la noche, hora canaria, la Tierra atravesó una, una nube reciente, solo tenía una revolución, del 1864. Posteriormente, en los, eh, alrededor de la medianoche, la Tierra atravesó otra, otra eh, nube un poco más antigua, tenía cuatro revoluciones de 1479, y finalmente, dentro de un ratito, de una hora, la Tierra va a atravesar una nube generada en el año 1979. Esas tres nubes son las que están, nubes eyectadas, por supuesto, por el cometa shift tuttle son las que están provocando este estallido de actividad. La verdad que es, es impresionante porque no solo hay una gran cantidad de, de Perseidas, eh, personalmente es la, la lluvia de Perseidas eh, más espectacular que he visto en los 10 últimos años, Siempre para mí era muy aburrido, la verdad, observar las, las perseidas porque su actividad pues, solía, ser, solía ser muy baja, estrellas muy débiles, pero esta noche es realmente única. Estamos viendo mucha actividad, muchas perseidas, pero además estamos viendo algunos bólidos espectaculares que están dejando trazas en los cielos que persisten más de 15 segundos. Esto es un fenómeno realmente eh, raro. Vamos a ver, tenemos un experimento, estamos haciendo un conteo instantáneo de, de la actividad de las Perseidas, es un grupo de, de estudiantes um, que está dirigido por, por Miguel, Miguel Rodríguez y lo que nos gustaría saber son eh, los últimos datos, os lleváis contando desde las 11. Sí, desde las 11 de la noche vamos contando, ya son pues como 7 horas y el último dato fresquito de hace 15 minutos, 82 perseidas hemos visto en una hora. Es decir, el radiante está a 45 grados, ni siquiera en el cenit y la verdad es que estamos viendo una lluvia muy activa. Al principio de la noche, sobre todo, destacar que no solo vemos perseidas, hay 5 lluvias activas ahora mismo y vemos, al principio de la noche veíamos meteoros de bastantes lluvias diferentes y bueno, ahora ya el radiante ha subido la luna se ha escondido y la verdad es que estamos viendo un pico de actividad muy alto. Sí, la verdad es que con, ese, con esa cantidad de perseidas eh, y a la altura del radiante y una noche que tenemos algo de calima, a ver, yo me atrevo a decir que estamos rozando quizá las 400 estrellas fugaces por hora, ¿no? Sí, esperábamos un dato de NASA que nos dio de una previsión de 210, yo creo que se está superando. Y bastante, porque nuestros estudiantes están contando muchísimas perseidas. De hecho, a, a, a lo largo de la noche, ahora mismo, eh, llevan más de 500 meteoros contados. Así que, sí, la verdad es que ha sido una noche espectacular, sobre todo para nosotros. Sí, sí, no ha habido tiempo de, de aburrirse. Además, la noche no es no hace frío, o sea que, que ha sido que ha sido muy interesante bueno pues nada más vamos a vamos a seguir contando estrellas vamos a seguir observando estrellas tenemos más de 10 cámaras por todo el observatorio del teide justo um, al fondo pueden verse alguna de las cúpulas del, del observatorio del teide tenemos muy cerca el pico y bueno pues en, en, en, eh, lo que vamos a hacer es procesar todo este material pues esto. seguimos seguimos con esta maravillosa noche eh... Y lo más importante es que estamos haciendo ciencia también. Queremos, queremos participar en ese conteo global de lluvias de estrellas y en este caso de Perseidas. Y ayer eh, un grupo de estudiantes pues hicieron, ah, maravilloso, ah, hicieron una, un conteo y vamos a mostrarles los primeros resultados de la actividad, de ese estallido de actividad de las Perseidas, van a ver en, en pantalla. En los primeros, ahí está, los primeros resultados, bueno y se acerca, se acerca el resultado a, a esas casi 400 estrellas fugaces por hora increíble, uh, fue un pico de actividad eh, que hay que confirmar estos resultados con otros grupos, pero que estamos convencidos que vivimos una, una un estallido de actividad como estaba previsto, por otro lado, habían tres grupos, de astrónomos que, que, que habían. que sus modelos decían que se iba a, a producir ese estallido. Bueno, pues nosotros confirmamos que efectivamente. que, que efectivamente tuvimos ese estallido. Bien, eh, como digo. como digo, vamos otra vez ahora a La Palma. Vamos a ver otra vez el cielo. Estamos aquí intentando ver. Eh, Ver estrellas fugaces, otra vez son imágenes, cortesía de David Hernández Ojados, nuestro compañero que está en el Observatorio del Roque de los Muchachos. Eh, hay que decir que la luna está impidiendo que podamos ver, eh, que podamos ver eh, las estrellas fugaces más débiles, esas perseidas, de hecho, estamos viendo la cúpula. De la, del JKT, un telescopio del Roque de los muchachos justamente porque le está iluminando la luna. Será dentro de un rato cuando la luna, eh, pues prácticamente ya vaya poniéndose, cuando es posible es posible que baje, eh, es posible que, perdón, aumente la, la, la actividad, baje la contracción lumínica. De hecho, eh, ayer. Los cielos palmeros son tan oscuros que no sabíamos si estábamos en el campo correcto porque no veíamos la cúpula. No había ninguna luz y cuando en La Palma no hay luna, les aseguro que es uno de los espectáculos únicos de ver. porque Está absolutamente oscuro, casi, casi la única luz que tenemos es la de las, la de las estrellas. Y tenemos otra, otra cámara, otra cámara aquí en en el Teide, en el observatorio del Teide, podemos también ver todas las cúpulas iluminadas, a ver si vemos alguna, a ver si vemos alguna Perseida, ya digo, es un poco difícil, por esa, debería ser un bólido, que también lo, también ayer tuvimos unos cuantos, pero, vuelvo a repetir, estas dos cámaras, Roque los muchachos, eh, Observatorio del Teide, Tenerife, La Palma, van a estar, van a estar conectadas, Muchísimo va a durar, incluso de, después después de, la, después de la observación van a estar conectadas para que ustedes, si lo quieren, para que vosotros podáis disfrutar de estas perseidas lo que queda de noche. Y vamos otra vez con este grupo de estudiantes, la verdad que les agradezco que estén aquí, que estén haciendo ciencia y que estén tan, tan eh, motivados. Vamos a ver las primeras impresiones. ...de esa larga noche, la verdad que hoy hemos dormido poco... ...de esa larga noche... A, ...con esos estallidos de, de actividad. Amanece en el observatorio del Teide... ...y ya empezamos a ver las primeras luces del alba... ...empieza a despuntar, sí, las primeras, las primeras luces... ...y con ello significa que dejamos de ver las estrellas... ...y bueno, después de estar toda la noche aquí... ...participando en actividad de conteo de meteoros... ...la verdad es que... Eh, estamos realmente cansados y exhaustos porque ha sido desde las 12 aquí trabajando y no solo en la parte, de, la parte más eh, activa que es estar aquí afuera, sino también adentro, en la parte estadística a lo, a lo largo de esta noche hemos ido viendo que nuestros resultados que han llegado incluso a un conteo de un total de 100 meteoros en una hora, coinciden bastante con las predicciones más más comunes, que más, más aceptadas por parte, por ejemplo, de ANASA o del de el experto ruso de Maslov, que hablaba sobre alrededor de unos 200 o 150 sí, meteoros a una hora. Y ciertamente estamos bastante satisfechos con el resultado, porque al parecer esta, esta lluvia estrella, por lo que hemos visto hoy, es una de las mayores de la década. Después de una noche con mucha actividad y, y de haber reportado nuestras observaciones a la Organización Mundial de Meteoros, ahora estamos viendo si realmente las están teniendo en cuenta. Por lo que se ve, pues la verdad es que no han analizado las observaciones de nadie durante toda la noche y la verdad es que sí hay bastante gente reportando de todas partes de, de, del mundo. En Canarias solo estamos nosotros y esperamos que mañana te, obtengamos respuesta de esta organización y sepamos si nuestros resultados pues tiene relación con, con el del resto de observadores. Otra vez, otra vez aquí en, en el observatorio del Teide, vamos a ver si pasa alguna, alguna Perseida, Cámara del Cielo, Cámara del Cielo de, de aquí, de Tenerife, estamos observando los distintos telescopios eh, solares, que tenemos telescopios alemanes, que tenemos en el observatorio del Teide, Instituto de Astrofísica de Canarias, y a la izquierda, un telescopio muy importante de la OGS, perdón, de la ESA, la OGS, que su principal misión es la comunicación láser, es el futuro de la comunicación espacial, pasa, pasará por Canarias, por Tenerife, bajo la administración del Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, Debido a la Luna, vuelvo a repetir, no estamos viendo tantas Perseidas como nos gustaría. Es verdad también que quizá la actividad está poco a poco aumentando por otro motivo, que es que Perseo, la constelación de donde parecen nacer las Perseidas, está, está muy baja en el horizonte um, y eso hace que, claro, que solo veamos la mitad de, los, eh, de las piedras, de los pequeños granitos de arena que están entrando en la atmósfera y por tanto tengamos menos actividad. Pero les aseguro que hemos vivido un par de bólidos realmente espectaculares. Y qué bonito, y qué bonito. Eh, efectivamente vamos a estar, eh, eh, las, las cámaras del cielo se van a quedar en directo emitiendo, eh, bueno pues toda la noche, si vosotros aguantáis nosotros también y estarán las cámaras a vuestra disposición toda la noche, tanto, repito, desde La Palma como desde Tenerife, desde los cielos canarios, desde los cielos de Canarias. Qué bonito, qué bonito sería tener el Día Internacional del Meteoro. Y en eso y en eso estamos, estamos intentando que la UNESCO declare un Día Internacional del, del Meteoro, de las Gemínidas, otra gran lluvia, ...y que ese, esa petición, por qué no, sea liderada desde Canarias... ...uno de los lugares con uno de los mejores cielos del planeta... ...y bueno, el hecho, el hecho, el hecho de que tengamos en Canarias... ...dos de los observatorios punteros a nivel internacional... ...hace que, que bueno, estos cielos no hace falta hablar de su calidad... Seguimos, seguimos con esta noche, con esta fiesta de las Perseidas en este caso. Eh, la verdad que detrás de, de, estas, eh, de estos modelos hay grupos de astrónomos de todo el mundo para que lo que hacen es investigar el por qué se producen esos tallos de actividad. Eso fijaros, es muy importante porque debemos proteger nuestras flotas de satélites, conocer cuándo se produce. Con qué, con qué frecuencia y sobre todo la intensidad y la densidad de, estas, de esta entrada de partículas es importante, sobre todo para NASA, para proteger y esa para proteger eh, los satélites. Y hay un experto, hay un grupo experto a nivel mundial en Canadá, eh, gobernado por Brown, que, que tenemos, que tenemos eh, declaraciones suyas, Juan eh, C. ye. Y que nos va a contar algo más, algo más sobre las lluvias de estrellas y sus modelos. Hola, hola amigo. My name is Quanzi. Uh, I just defended my PhD, so you can call me Dr. Yen now. Um, so over the past year, we definitely have been looking for new showers. Uh, CMO or the Canadian Media Observatory has been running all the time. And actually, a few days ago, you might have heard of it. We just detected very strong outbursts from a meteor shower called the uh, July Gamma Draconids. So definitely, we are looking for new showers. Now, we have Perseids coming up, and the Perseids this year is particularly strong, a forecast to be particularly strong. This is because the resonance from Jupiter, the gravitational effect from Jupiter and Saturn shift the meteorite stream to there. Obviously, the Earth. So this year we should see something particularly strong, more strong than other years. For observers in Europe, especially at your side, it will be excellent because the predicted maxima is the most favorable for European observers. Hello. Tras en directo, cielos estrellados, cielos con luna en Tenerife, Observatorio del Teide. Obviamente, al fondo este pico maravilloso que es el Teide, y e invitaros otra vez a que participéis que participéis en esta, en esta retransmisión, en esta noche de las Perseidas, con vuestros deseos. Eh, Enchufaros las cámaras del cielo de Tenerife y La Palma, y, y cuando veáis esa Perseida, nos no enviáis a nuestro Twitter o a nuestro canal de Facebook, skylife.tv, nos enviáis ese, ese deseo que necesitamos, bueno, no necesitamos deseos, necesitamos que se cumplan muchos deseos en nuestro, en nuestro planeta. Vaya, vaya desde aquí mi deseo a, a mis mil deseos, como esas mil estrellas de ayer, que se conviertan en ese deseo de que nunca más, nunca más en la palma vuelva a suceder, eh, pues bueno, una, un incendio como el que hemos tenido estos días y dar y dar mucho ánimo a todos los palmeros por supuesto, ni en La Palma, ni en todo Canarias, ni en toda la península, pero todos sabemos que La Palma ha vivido una situación extrema y que, y que, bueno, pues ha costado y muchas gentes han tenido que ser evacuadas. Desde aquí, otra vez, nuestro abrazo y nuestro ánimo a todos los palmeros y otra vez, indicaros que nos enviéis deseos, eso sí, mirando esas cámaras del cielo, mirando esas perseidas, si a lo mejor estáis en Madrid y no podéis salir... A ver, perseidas debido a esa contaminación eh, lumínica. Madrid, Barcelona, esas, esas grandes ciudades. Por supuesto, la gente que estéis en la Sierra de Madrid, ahí vais a ver algunas perseidas más si miráis en dirección contraria a la, a, la, a la dirección. O, por ejemplo, alejarse también de esos núcleos urbanos como cualquier gran ciudad, París, Barcelona, desde, desde esos núcleos no podremos, hoy por hoy, Ver, ver estrellas, ver Perseidas. Vamos a los deseos. Hemos intentado que, que estudiantes, que las gentes, que la sociedad nos dé deseos. Y ahí van. El deseo para las Perseidas es que no haya discriminación sexual, racial, artística ni social. Es que los humanos dejemos de utilizar a las demás especies como esclavos. Que empecemos a aprender de nuestros errores. Y más aún, que seamos capaces de aprender de los errores de los otros. Un país donde los políticos se pongan las pilas con la contaminación, sobre todo la lumínica, y que podamos ver las estrellas. Que se comiencen a romper los estereotipos y que aceptemos que todos somos diferentes. Apoyo mucho este tipo de iniciativas y creo que gracias a este tipo de cosas podemos cambiar el mundo, poco a poco. Pues nos tenemos que ir despidiendo, pero antes, antes de, fijaros, antes de que se acaben las perseidas, porque ahora empezará el espectáculo, ya veréis, cómo empezarán a caer. Eh, estrellas fugaces por todos los lados Recordaros que en dos semanas Solo en dos semanas La última semana de agosto, el día 22 Nos vamos a Groenlandia Nos vamos a Islandia Para enseñaros ese grandísimo espectáculo Otro gran espectáculo Yo no sé qué es mejor Si ese bólido o esa aurora verde Bailando por los cielos Estaremos en Groenlandia, estaremos en Islandia Y si tenemos un poquito de suerte vamos a poder ver también y sobre todo enseñaros a todos vosotros el grandísimo espectáculo de las auroras. Nada más, un primero gracias a todos vosotros, a toda Europa, a toda Iberoamérica por, por seguirnos, gracias a todo ese equipo de Star for Alls, especial mención, como siempre, a Paco, nuestro, nuestra persona que creó todo este proyecto y que ahora mismo pues ya está no y, y nada más nada más yo creo que yo creo que agradecer también a Europa agradecer al Instituto de Astrofísica de Canarias el que nos deje usar eh, sus fondos sus instalaciones para poder eh, emitir en directo y para poder presenciar estos espectáculos nada más es, nada más os emplazo como digo a la siguiente retransmisión al siguiente espectáculo auroras boreales en Groenlandia Nosotros ponemos las estrellas, tú los deseos.